Hace ya casi un mes la empresa nos anunció eh, que iba a ir a liquidación. Esta es una empresa que llevaba desde el año 2017 eh, en concurso, pero en su momento se acordó un convenio de acreedores porque se entendió que la empresa era viable y el convenio de acreedores se ha venido cumpliendo. Lo que ha ocurrido es que Faurecia ha anunciado que rescindía el contrato con Silenciosos Falses. Silenciosos trabaja fundamentalmente para, para Faurecia, casi el 90% de lo que hace es para Faurecia. Hemos solicitado también una reunión con Faurecia que de momento se ha negado a recibirnos para entender y comprender qué es lo que pasaba, porque tenemos noticias de que en Faurecia tienen carga de trabajo, están trabajando mucho, pues Silenciosos es viable y queremos desde luego implicar al Gobierno de Navarra. Entendemos que no se puede eh, inhibir de este procedimiento, por un lado porque aquí está implicado también, y ha invertido dinero, eh, Hacienda Foral y por otro lado porque entendemos que es una empresa viable y en ese sentido eh, el Gobierno de Navarra tendrá algo que decir al respecto de que una empresa viable vaya haya liquidación. Una empresa que además, debemos recordar, está en falces, es de las pocas empresas industriales que quedan en la comarca y cerrar una empresa como esta no solo supondría un varapalo para todas las familias que trabajan allí, las 35 familias, sino también, por supuesto, para toda la zona que vería cómo se desindustrializa la comarca y la zona. Nosotros somos una plantilla acostumbrada a la pelea y a la lucha, ya que venimos arrastrando durante muchos años pues, eh, situaciones difíciles y la plantilla está unida, como hemos estado siempre. Estamos en huelga, estamos unidos y vamos a ir a, a, a, a por toda mínima posibilidad o máxima que, que exista. O sea, por cualquier posibilidad que haya, vamos a pelear hasta el final.